ya estamos aquí en el ordenador otra vez entonces en esta cuarta lección lo que te voy a explicar es el área de trabajo de manera muy general para que empieces a entender cómo funciona y cómo está conformado este grandioso programa entonces para esto iremos de arriba hacia abajo para irlo entendiendo de una manera muy intuitiva y fácil en la primera parte tenemos lo que se conoce como barra de menú que como todo programa pues tiene un menú entonces tenemos opciones como ayuda ventana Vista, 3D, filtro, selección, texto, capa, imagen, edición y archivo. Y dentro de cada uno de estos tenemos pues unas funciones mucho más específicas. En la segunda parte lo que tenemos es pues nuestra caja de herramientas, que como su nombre indica son herramientas que nos ayudan a cumplir una u otra función. Y como apoyo de esta caja de herramientas tenemos arriba lo que se conoce como barra de herramientas entonces cada una de estas herramientas pues tiene una barra de herramientas personalizadas dependiendo de la herramienta que estemos utilizando en la tercera parte pues tenemos nuestro lienzo que es este, o área de trabajo en donde vamos a poner nuestra ilustración, dibujo, fotografía o montaje y arriba de este nos indica pues que tenemos una pestaña en donde tenemos abierto este lienzo y si hubiera más de uno habrían dos pestañas o tres dependiendo de cuántos archivos tengamos abiertos por último pero no menos importante tenemos aquí pues nuestros eh, paneles o conocido como barra de paneles que como su nombre indica tiene un par de paneles que también cumplen unas funciones específicas y nos ayudan en nuestro trabajo de edición cabe resaltar que pues el más importante de todos estos paneles es el de capas, ya que en Photoshop trabajamos sobre capas todo el tiempo y es la principal ventaja de este programa. Eh, en caso de que no tengas eh, este panel habilitado, lo que te aconsejo es que nos vayamos a Ventana y nos vamos a donde dice Capas o le oprimimos F7. Pues de esta manera hemos acabado este tutorial súper sencillo si te ha gustado, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y te invito a ver mi canal y a ver el resto de lecciones que van a continuación.